reconstruye una esperanza en el Ecuador. ¿Qué más le puedo decir? A apreciar muchísimo su fortaleza espiritual, apreciar muchísimo también su capacidad política y decirle eh, sin ambajes, eh, señor presidente, que espero que en algún momento el Ecuador entero pueda volverle a decir, señor presidente, no tengo nada más que le quiero agradecer, Ramiro, y no sé si... repente. voy a responderle, mi querido Alexis. Por favor. Gracias por la oportunidad. Un abrazo aquí, Pichincha. la gratitud inmensa por ese triunfo del domingo, que ni como, ni como gobierno, en nuestra mejor época, lo hemos logrado. Al doctor Ramiro Aguilar, sinceramente, ¿eh? ustedes saben que no soy persona de fácil de lao. Mi gratitud y mi reconocimiento fue muy duro opositor de mi gobierno, no siempre con argumentos, alguna vez digo porque Correa le, cae, eh, le caía mal entonces eh, el desarrollo de un país no depende de que me caigan bien o mal los dirigentes, sino lo que se hace la política, la visión, ahora aprendamos todo de eso, pero tengo que reconocer la profunda nobleza del doctor Aguilar y su honestidad profesional pese a ser tan duro tan duro adversario, y yo creo que eso es lo que ahora lo ha acercado a nosotros y no tiene tanta simpatía y su palabra porque es este testigo muy cercano de la brutal persecución que hemos recibido como profesional de derecho que no vende su conciencia, sabe la payasada de casos que hemos tenido que enfrentar empezando por la payasada de casos sobornos, pero las payasadas contra Virgilio Hernández, contra Ola Pavón, tantas cosas y tengo que reconocer que en los momentos más duros, siendo tan duro opositor, mantuvo su honestidad, jamás vendió su conciencia. Mantuvo su honestidad intelectual más allá simpatías, antipatías y dijo la verdad, defendió la verdad Y siempre manifestó la brutal persecución de la que éramos objeto Así que yo creo que eso habla muchísimo, muchísimo De una persona, de su honestidad, de su integridad Así que, doctor, sinceramente, un honor por primera vez, creo Por hablar con usted, alguna vez nos echamos la mano Muy fríamente Cuando, cuando me posesione En 2014, creo, de asambleísta ya sí, Pero se lo agradezco, en verdad yo me quedé sorprendido, sinceramente, ¿no? de, de su reacción, siendo tan duro opositor, sin, lugar, sin dudar un segundo, cuando empezó la brutal persecución, llamó las cosas por su nombre. Ojalá hubiese muchísimos más profesionales como usted en el país, porque muchos callaron y ese silencio fue cómplice de la brutal persecución contra nosotros y la desgracia que vio el país. Gracias, gracias doctor Aguilar por haber eh, este, aceptado esta... Esta introducción en la entrevista con, con nuestro segundo invitado Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias Siempre por aceptar nuestras invitaciones Un abrazo siempre a todos Gracias, doctora Aguilar. Le agradecemos al doctor Aguilar, ahora si me permito darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, como ustedes ya lo han escuchado, está con nosotros vía telemática. Economista, buenos días, bienvenido nuevamente. Expresidente, ¿cómo toman estas estos resultados? Usted mismo lo ha señalado, que son los históricos, en, en el ámbito seccional, que, que incluso cuando estaban en el gobierno habían logrado resultados tan positivos como los que tienen con la responsabilidad que eso implica, con las expectativas de la ciudadanía que hay sobre ustedes ahora. Y cómo toma, eh, bueno, usted ya respondido sus redes sociales, pero ¿cómo toma esta respuesta del presidente Lazo en el sentido de que extiende la mano a las autoridades electas y de que abre las puertas a, a, a la posibilidad de conformar un gran acuerdo nacional? Vea, mi querida Licenia, Diosito protege a los inútiles, hace rato yo estoy en primera fila, ¿no? eh, <risa> siempre me ha protegido y creo que a todo el pueblo ecuatoriano, ya hemos pasado momentos muy duros y esto es un punto de quiebre, ¿eh? No sé, no sé si reparan bien, se dan cuenta bien lo que hemos logrado hemos tenido una victoria pero espectacular, ni en las mejores épocas del gobierno de la Revolución Ciudadana con Alianza al País que era un partido recontraestructurado eh, hasta la última parroquia, el movimiento más grande de la historia del país hemos logrado ganar Quito, Guayaquil nueve prefecturas, probablemente diez no vienen datos de todos eh, eh, de todos los sectores todavía en la costa si no hemos ganado prefecturas, hemos ganado capitales provinciales, pero en toda la costa hemos vencido. El único partido nacional, hemos, tenemos prefecturas eh, y, y alcaldías importantes en la costa, Sierra y Amazonía. En Galápagos, pues eh, hay tres cantones, pero ahí solo presentamos alcaldía en uno y no ganamos. En todo caso, eh, primero, mi inmensa gratitud al pueblo ecuatoriano. Segundo. Darnos cuenta de lo que se ha logrado, sobre todo la militancia. ¿no? Un partido, hace un año y medio tuvimos Revolución Ciudadana. Las demás elecciones, hasta la elección presidencial con Andrés Arau, participábamos en partidos prestados, nos robaron Alianza País. Con el aplauso de mucha gente, incluso noble, que se dejó de engañar. Una excepción es el doctor Ramiro Aguilar, que además es noble, inteligente, capaz, se dio cuenta enseguida del engaño. Mucha gente noble no se dio cuenta del engaño creyó que habíamos dejado el país sobreendeudado, que todas las obras eh, estaban por explotar, por derrumbarse, que todas las carreteras tenían sobreprecio. Todas esas tonterías que transmitió la prensa de Mónica, la prensa de ellos, la prensa que defiende el estatus quo durante tantos años. Después de cinco o seis años de estar condenados, perseguidos, discurso único, ¿no? todo el espectro político. contra los toda la prensa con nosotros, sin partido político, sus dirigentes fuera del país o, o sin o exiliados o con muy restringidos, ¿no? porque recién fueron liberados como reglas que tiene dichos de paso graves problemas de salud, mi abrazo solidario. Eh, en esas condiciones, lograr una victoria de esta magnitud, créame que es poco menos que un milagro. Y solo mi gratitud para el pueblo ecuatoriano y a Dios, los creyentes. Y sí, un poquito de, de eh, reconocimiento para la militancia para, esa, eh, para ese sueño que es la revolución ciudadana para un nuevo Ecuador Como lo dije en un tweet en un trino Volvimos a hacer revolución ciudadana, logramos lo imposible Porque eso es la revolución ciudadana, lograr lo imposible Soñar lo imposible y alcanzarlo ahora No hemos logrado nada todavía Ganamos unas elecciones eh, de forma increíble Pero la misión nuestra no es ganar elecciones, no es tener una alcaldía, no es tener puestitos en la Asamblea, y finalmente, después de doscientos años, alcanzar el buen vivir y se da un paso en firme frente a ese objetivo, que además está compuesto de objetivos de corto plazo. Uno de objetivo de corto plazo era acabar con esta infamia que hemos recibido cinco o seis años y demostrarle al país y al mundo que los corruptos siempre fueron ellos, y creo que eso ha quedado claramente establecido con la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. ...después de tantos años de difamación y persecución. Presidente, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, ahora sí. Eh, yo quería empezar primero eh, felicitándoles, porque una cosa es eh, manejar o dirigir una campaña política... ...cuando uno está presente, eh, y otra, me imagino, y mucho más compleja y difícil... ...cuando uno está haciéndolo a distancia. Y sí, eh, lo que usted decía hace un momento es absolutamente cierto... Ni siquiera en la mejor etapa de la revolución ciudadana como gobierno alcanzó eh, ganar la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. siempre estuvieron eh, bajo la hegemonía del Partido Social Cristiano. Yo ahí quisiera pedirle su reflexión, ¿cómo en este momento y por qué? ¿Qué factores inciden para que Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga hayan obtenido este triunfo en Guayaquil, en Guayas? A nosotros muchos años nos pasó factura, yo creo que de forma un poco injusta, pero respeto mucho aquello, el haber propuesto a Moreno como candidato. Nos traicionó. Entonces, la, la culpa no es de los traicionados, es el traidor, y los titiritero del traidor. Somos víctimas, no victimarios, pero no nos perdonó ese pueblo ecuatoriano. Y nos castigó, por ejemplo, en la consulta del 2018. Y miren lo que se aprobó, ¿no? también toda la parafernalia mediática, la acusación de corrupción. Y esa consulta, es la que se institucionalizó el país. Creó el Consejo Transitorio cuando mandó un chiflado como tipo nefasto, como Julio César Trujillo, político fracasado, lleno de odio. Y mire, ahora lloramos lágrimas de sangre. Entonces creo que algo similar le ha pasado al Partido Social Cristiano. Uh -huh. Llevaron al poder a un Guillermo Lazo, que es un desastre, pero un desastre. Créame que yo nunca me imaginé que iba a ser un desastre tan grande, tipo tan mediocre, tan falto de palabra, con tanta tan, tanta corrupción activa y pasiva porque no solo hay corrupción activa, el que recibe dinero sino el que deja pasar, deja hacer y claramente la corrupción cunde en todos los niveles del Estado desde el registro civil hasta las empresas públicas, los ministerios, etc. Eso le ha pasado factura yo creo que además de graves deficiencias en la gestión de las actuales autoridades social cristianas en Guayas, Susana González que tiene todo mi respeto, no la conozco todo el mundo me dice que es una buena persona y un abrazo, un abrazo a a la prefecta, me dicen que está muy afectada. Vamos, vamos, Susana, son solo elecciones y lo malo de la victoria es que no dura para siempre. Pero lo bueno de la derrota es que tampoco dura para siempre, así que adelante. Cintia Viteri, con la que yo tengo grandes, siempre tengo grandes desencuentros, eh, eh, grandes cuestionamientos, creo que no ha hecho una buena alcaldía, repleta de escándalos, eh, por si acaso eso no justifica la persecución de la que fue víctima en un momento dado, que se metió a con su vida privada, eso no lo vamos a aceptar nunca pero en su acción pública ¿no? eh, como administradora creo que tenía mucha deficiencia y en general con su vida política, ¿no? a mí me molesta mucho la gente que miente eh, con conocimiento de causa, si no puede mentir en un momento dado hacer una palabra de más, la pasión política pero es que cuando se mete a conciencia gratuitamente, ya quedan dudas y bueno, ha habido episodios en que ha incurrido en eso Cintia Viteri en todo caso, eh, creo que hubo una muy mala administración municipal y un muy mal estilo. O sea, una Guayaquil quería una mujer madura, no una teenager de, de 50 años. Y en la campaña también grave error, porque continuaron con ese estilo. Que la cerveza, la coloradita, que la hiciste cuánto. Y cuando ya tenían todo el electorado, y, perdón, pero inconsciente, que podían captar ese tipo de campaña, ya lo habían captado. Tenían que moverse un poquito más allá y no lo hicieron, creo que fue un error estratégico muy grave de ellos, uh -huh. y también hay que reconocer pues, la valía de nuestra propuesta, de lo que somos, de nuestro candidato, Marcela Guiñaga a la prefectura, uh -huh. un Aquiles Álvarez a la alcaldía, que es una verdadera revelación, un tipo que muy sensato, muy claro, y que cuando habla convence, uh -huh. un estratega genial como Vinicio Alvarado, y también pues, la soledad del pueblo después de seis años, ya darse cuenta pues que antes estamos claramente mejor, y que ya nadie les va a creer, que cuando estábamos bien es que estábamos mal, y ahora que estamos mal es que estamos bien. Este fue un conjunto de factores que han roto una hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayaquil de más de 30 años. ¿no? Este fue un conjunto de factores, pero dentro de esos factores sí creo, malas administraciones a nivel de prefectura, a nivel de alcaldía, y en el caso de la alcaldía una pésima campaña eh, política. Expresidente Correa, ¿cómo, ¿cómo se justifica en, también el triunfo electoral en Quito y en la provincia de Pichincha y sobre todo en la capital de la República, que es la ciudad donde más se siente y se vive y se sufre? Eh, el Correísmo y el anticorreísmo, donde el, el, el ciudadano que es simpatizante suyo o de la revolución ciudadana es estigmatizado, atacado, calificado de delincuente, de corrupto, narcotraficante y etcétera. Es, es eh, donde la ciudad en la que más odio político se siente en contra de las personas que simpatizan con su corriente política. ¿Cómo explicar este resultado también electoral tanto en Pichincha como en Quito? Porque somos más, los de son más prepotentes. Esa ha sido mi vida. Yo de pequeño he sido siempre dirigente, o sea. Uno no puede ocultar lo que es, he tenido liderazgo, no he sido siempre dirigente estudiantil, dirigente universitario, y siempre me ha pasado lo mismo. Yo fui presidente de la Universidad Católica, que en ese momento era la universidad de élite, de la derecha hoy aquileña. no había esas carísimas universidades privadas que hay ahora, y bueno, yo estaba becado, si no, no hubiese podido estudiar en la universidad. Y le ganaba las elecciones, pero el día anterior, usted pensaba que no iban a arrasar en las elecciones, porque las caravanas inmensas, los pitos, los petardos, y la prepotencia de esta gente, porque deben aprender una cosa, las grandes mayorías son silenciosas, y nosotros estamos con esas grandes mayorías silenciosas. No confundan silencio con ausencia. Están ahí presentes, y lo han demostrado el día de domingo. Pero esta gente, no es que es más, en su prepotencia es más ruidosa, más agresiva. Y es verdad lo que han hecho todos estos años, de atacar, de perseguir, de no estar en las calles. Eh, Viviana Bonilla incinta, era perseguida, insultada. Mi hermana alguna vez también lo fue. Entonces, ya basta, ya basta esos comportamientos primitivos, cavernarios. Eso nos destruye como patria. Sáquense el odio del corazón. la han inoculado tanto odio. El odio nunca, nunca nos va a llevar a algo bueno. Sáquense ese odio del corazón. Si no nos quieren, bueno, que no nos quieran, tampoco nos odien. Eso no es bueno para ustedes, para los que odien. Pero quieran a su patria, quieran a la verdad. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos. ¿No? Ya piensen en sus familias. Entonces, pensamos esas pasiones que nos enseguiesen y pensemos en el país. Claramente, antes estaba Estado, mejor. Pero me estoy viendo un poquito de la respuesta. Sí, sobre todo las capitales se caracterizan por ser altamente politizadas. Uh -huh. Y lastimosamente, ese discurso de esa prensa, ¿no? esa cloaca con antena, bebé, inoculando veneno a cada instante, ha dañado el corazón de algunas élites que son susceptibles a eso también. Les, son prepotentes, eh, se, su bienestar se basa en la en la verticalidad de las relaciones, en, en dominar al resto, en explotar al resto, en excluir al resto. Entonces, eh, a, eh, hay gente que sí, que se ha fanatizado, repleta de odio, es capaz de cualquier cosa, como lo que pasó en septiembre en Argentina cuando trataron de asesinar a Cristina Fernández Kirchner. Eso destruye a esa persona, pero también nos destruye como sociedad. A superar aquello, ya basta de aquello. Superen el odio y desen cuenta. ¿no? Más allá de eso, odio, ¿no? somos más la gente no subestimen a la mayoría silenciosa ¿no? entonces el, el mensaje es ese no siempre fuimos más, pero la mayoría, algunos confunden mayoría silenciosa con ausencia no nuestro pueblo siempre ha estado presente presidente eh, este resultado yo, yo quisiera digamos tratar de hacer un recorrido quizás un poco más amplio porque podríamos terminar siendo algo injustos no, por la victoria que obtuvo la Revolución Ciudadana ratificando a Leonardo Orlando en Manabí, por ejemplo. Eh, lo de Pichincha con Pavel Muñoz en la alcaldía, eh, lo de Paola Pavón en la prefectura, pero también atándolo lo de Joffre Poma en sucumbíos. Tanto Paola Pavón como Joffre Poma fueron perseguidos después de los hechos de octubre. Y a partir de eso, eh, acá me parece que hay una ratificación no solo de la inocencia, sino también el reconocimiento de que acá se montó un todo un aparato de persecución judicial y mediático. Le incluyo a usted, le incluyo lo que pasó a Jorge Glass, incluyo a todos quienes están ahora en el exilio, en México, en Venezuela, etc. Eh, esta semana se ratificó la inocencia de Olavini, programador informático que fue detenido por la entonces ministra María Paula Romo, con un informe policial forjado. ¿Cómo entender también todos estos episodios y estos personajes que yo le he mencionado tras el resultado del domingo, presidente? No creo que haya sido el factor decisivo. Si hubiese sido el factor decisivo, Yuna no hubiera ganado, porque el día jueves declararon inocente a su hijo y en buena hora. Yo creo que lo de lo que le hicieron a Yuna fue de canallés, como lo que no han hecho a nosotros. Se metieron contra él y contra su hijo, no le inventaron causa. Eso no significa que haya sido buen alcalde, yo creo que fue pésimo alcalde. Uh -huh. Y es claro que había un acuerdo con el gobierno, ¿no? Donde intentaban, o si ganaba Ayunda, como tiene expedientes abiertos en el Tribunal Contencioso Electoral, no les daban posicionar, lo destituían, y en los amarres del consejo seguía un representante de oligarquía quiteña, un títer, un payaso, como guarderas de, de alcalde, o, o al estilo guardero, porque guarderas no podían seguir felizmente, o eh, bueno, eh, como alcalde lo destituían, o a las finales, eh, permitía que ganara Freile dividiendo la votación, porque usted sabe que Yunda sí nos quita votación en los sectores populares. Entonces, eh, si su argumento fuera correcto, Yunda hubiese ganado, y no ganó. Y no subió tampoco con esa jugarreta. Yo creo que puede contribuir, seguramente no quita, pero sí, esa es una reflexión que le hago al pueblo ecuatoriano, ¿no? La indiferencia. Lo que ocurrió en octubre de 2019, cuando claramente el protagonista fue el movimiento indígena, pero como ellos tienen capacidad de movilización, son muy poderosos en cuanto a capacidad de movilización, se fueron contra los correístas, además les convenía políticamente, y yo manejaba las, las manifestaciones en un hotel de Mérida en Venezuela, ni siquiera conozco Mérida, ¿no? Entonces, eh, y tantas tonterías más, eh, y empezaron, se empezó a perseguir a la gente, Paula Pavón se la metió presa, a Hernández, Cristian González, frente a la indiferencia del pueblo. Ojalá nunca más seamos indiferentes frente a a la injusticia lo que toda la humanidad tiemble cuando haya un inocente encarcelado como lo fue más de cinco años oírlas. que no dejemos pasar esas injusticias, superemos la indiferencia Entonces, yo sí creo que ha habido mucha indiferencia en la brutal persecución que hemos recibido ¿quién puede creer una sentencia por influjo psíquico en plena pandemia, el único juicio que continuó, y el 17 de septiembre ya cerraron todos, recursos horizontales verticales cuando el 18 de septiembre tenía que inscribirme en 2020 como candidato, lo cual me permitía regresar al país con inmunidad y Lazo jamás hubiese sido, habría sido presidente. Entonces, eh, es obvio que era persecución, pero como no era contra, contra mí, contra mi familia, dejamos pasar, dejamos hacer. No creo que haya sido un factor determinante aquello, tampoco que yo creo que haya sido perjudicial. Bueno, pero probablemente sea perjudicial que, que beneficioso, porque algunos... Cuando, incluso cuando ya se demuestra la inocencia total en un caso, caso de valija diplomática de Ricardo Patiño al inicio del gobierno, que pusieron droga en una valija diplomática, ya se condenó a 10 personas, ya está más que resuelto el caso, fueron estuvieron presos, y todavía la valija diplomática de, de Patiño. O sea, se sigue repitiendo esas mismas estupideces. Entonces creo que incluso haber sido víctima de persecución judicial, política judicial, perjudica más que beneficia. No creo que haya sido un factor determinante, pero sí me permite hacer esto una gran reflexión. Superemos la indiferencia. Esa persecución nos destruyó como país. Uh -huh. se nos robaron hasta las referencias. Ya nadie sabía dónde estaba el bien y el mal. O sea, tú éramos corruptos, todo había sido corrupto y los más grandes disparates se inventaban. Yo ni siquiera saqué la banda presidencial y de repente tengo senté el chiflado de Trujillo que me había robado 400 millones de dólares. no O sea, las cosas más inverosímiles ¿Se aceptaban o no se contestaban? El silencio cómplice de la prensa, de analistas, y se dejaban pasar, se dejaban que, que rueden para dañarnos la reputación. Nunca seamos indiferentes frente a la injusticia, nunca más perse eh, permitamos persecución política y nunca más, perdónenme lo fuerte de los términos, permitamos que se prostituya la verdad. Expresidente Correa, eh... Yo le decía que sobre ustedes, sobre los candidatos que han ganado las elecciones, hay una enorme expectativa. ¿Qué instrucción les ha dado a sus candidatos, a, a, a, sus, a, a todos los que ganaron eh, eh, esta contienda electoral, para que cumplan con esa expectativa que la gente tiene ahora nuevamente sobre la Revolución Ciudadana? Es un reto enorme, sobre todo tomando en cuenta la situación que vive el país y la situación económica adicional por la que atraviesa la nación. En el ámbito, eh, bueno, en diferentes ámbitos, no usted ve el deterioro que tenemos a nivel de educación, de salud, no se diga de seguridad y económico, también hay gente que muere de hambre gente que está muy empobrecida en fin, usted conoce perfectamente el escenario en el que van a tener que trabajar ¿qué instrucciones les ha dado a sus candidatos a los que ahora se van a convertir en pocos meses más en nuevas autoridades? Ven ¿no me pones como Superman pero no soy Superman <risa> estamos martes, todavía ni siquiera tenemos todos los resultados o el día domingo lunes, maruel lunes, nos quedamos hasta las 4 de la mañana bueno, así es nuestra vida no, no necesariamente la mejor vida pero es la que nos tocó vivir y la enfrentamos con, con alegría. Estamos realmente cansados, pero bueno, muy, muy contentos de los resultados. Como le decía, ¿no? lo que se ha hecho es, es imposible. Volvemos a hacer revolución ciudadana, logrando lo imposible. Ya habrá tiempo para eso, se hará un taller con todas las autoridades electas para tener líneas de acción, para tener eh, códigos de ética muy, muy claros. Por supuesto, cada candidato también ha ganado por su repetida propuesta que tendrán que cumplir porque si no son fraudes democráticos, y si por motivo de fuerza mayor no se puede cumplir. El motivo de fuerza mayor es que, ay, es que no sabía que había esto. No, o sea, usted busca un cargo porque sabe cómo está la situación, no, no para enterarse en ese momento de la situación. Claro, le pueden haber ocultado algo, hay excepciones, pero en general debe conocer la situación. Pero siempre hay motivo de fuerza mayor que puede ser que, que no se cumpla con algo. ¿no? Yo en el 2016, frente a un terremoto de canal Canadá de tuve que aumentar el impuesto a al IVA, y algunos dijimos que no le íbamos a aumentar. Pero son ya motivos de fuerza mayor, pero ahí hay que de explicaciones, pedir disculpas, etc. ¿No? Es decir, no traicionar la confianza en nuestro pueblo. Ahora no piensen, las, eh, las elecciones seccionales son un gran paso, pero no piensen que es la, la solución milagrosa. La destrucción del país es inmensa. Esto tomará años superarlo. Lo vamos a hacer, ya lo hicimos en meses 2007, se lo puede hacer. El tiempo perdido no se va a recuperar. El dolor humano causado en los perseguidos políticos, en un joven gladio de su familia, más de cinco años preso en los exiliados, en los refugiados, en la embajada de Argentina. En María Verde Consiguió 10 años más de dos años. Esto no se va a recuperar. El dolor de las familias que perdieron eh, gente, eh, seres queridos en el COVID por la ineptitud de un gobierno como Moreno, que debió haber seguido en el octubre de 2019, y lo mantuvieron solo porque perseguía el correísmo. No nos engañemos. ¿no? El dolor de las familias que han perdido Seres queridos por la violencia, nosotros mismos. Nuestros compañeros, a ellos le dedicamos la victoria. Usted me decía, estamos felices. No podemos estar felices. Felices sí, eso es, una, eso es estar en paz con uno mismo, una eh, situación permanente, Alegre. Esta alegría no puede ser completa. El día sábado nos asesinaron al candidato a alcalde de Puerto López, un joven empresario. Lo conocí en Venezuela, en México, cuando tomamos la foto. Eh, me impresionó muchísimo su alegría, su jovialidad ¿no? Rompía los esquemas, porque nosotros somos un gente izquierda, usted no es gente tiene académico no empresario joven, lleno de, de energía, lleno de alegría, eh, lleno de esperanza, lleno de optimismo, transmitía muchas cosas. La asesinan, asesinan a un niño, de, a un chico de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. Eh, no podemos estar eh, completamente alegres por esa victoria extraordinaria frente a esta tragedia y le dedicamos el triunfo a los familiares de, de, de esas víctimas de la violencia política. En todo caso, no piensen que todo se va a resolver desde eh, los gobiernos seccionales. Esto tomará años. Le decía, el tiempo perdido no se recupera, el dolor humano es inmenso. El costo de la destrucción es inmenso, las carreteras abandonadas, la moral pública se ha perdido. Ya no hay esa cultura organizacional de servicio al cliente, al ciudadano, que entienda el servidor público que su sueldo depende de ese ciudadano, que lo tiene que atender con calidez y calidad. Ya no existe eso. El ciudadano es maltratado en los hospitales, en el resto civil, en las instituciones públicas. Volvió la burocracia. Eh, yo respeto mucho a burócratas y por cada mal burócrata hay es bueno. Pero volvió un poco esa cultura de, de que yo le estoy haciendo el favor y manejo como tengo el poder. Yo soy el que impongo las condiciones. Eso tomará años superarse. Se lo va a lograr. Pero no todo se puede lograr desde el gobierno seccional. Uh -huh. Es necesario y urgente recuperar el gobierno nacional. Cuando yo digo eso, ahora este enfermo de poder. Digan lo que le dé la gana. Ya a esta altura hemos superado esas Presidente. tonterías, ¿no? Se requiere recuperar el poder con gobi el gobierno de Lazo. No sé si la patria dura hasta 2025. Con pues este mensaje claro del pueblo ecuatoriano, ojalá que anticipe elecciones para una salida constitucional democrática, pacífica, a la desgracia que vivimos. Y ahí un poco también lo que alguien mencionó, ¿no? El, el llamado el los días al principio, de la de Es tan difícil creer cuando ha engañado tantas veces y cuando hasta hace dos días lo que estábamos él no éramos narcotraficantes, entonces está cosechando lo que él mismo sembró, siembra vientos y cosecha tempestades. A lazo no se le puede creer y cualquier solución nacional pasa por un cambio democrático, pacífico, constitucional de un presidente de la república que llegó con mentiras, con campaña sucia, con dinero sucio y que es un verdadero fraude democrático. Presidente, y sobre eso, ¿cómo debemos entender, o cómo lo leen ustedes también, la victoria del no en la consulta popular, más allá de lo que podemos eh, digamos sacar como conclusión inmediata ¿no? de que es un voto de rechazo a Lazo. hace un momento Ramiro Aguilar decía esta prácticamente es una revocatoria al mandato de Lazo. ¿Cómo hay que interpretarlo como país? ¿no? Con un presidente que tiene unos pésimos números de calificación a su gestión, con un muy mal gobierno, usted hizo un repaso de cómo se ha desinstitucionalizado el país, cómo los servicios públicos eh, hoy están tan, tan venidos a menos. ¿Cómo hay que entender este, este no y el triunfo del no en las ocho preguntas en la consulta popular? miren uno de los defectos del pueblo ecuatoriano, con todo respeto, es la memoria frágil. Volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero no tan rápido. En el 2018 lo engañaron terriblemente. Hubo una consulta mañosa que era solamente para eliminar el corregio y tener patente de corso para llevarse en peso al país. ¿no? Recuerden lo que era en esa consulta. Que era contra la inseguridad, contra la corrupción, contra la falta de empleo. Eh, solo faltaba que fuera contra el reumatismo, contra el cáncer, contra el dolor de muela, qué sé yo. ¿no? Y fue un fracaso total. O sea, se dieron, eh, fue el punto de quiebre para la tragedia que vivimos. Llegó Trujillo con su consejo transitorio, empezó a perseguir a todos tres correístas que ellos creían que eran o tres correístas. ¿no? Gente espectacularmente preparada para la patria, para servir a la patria, un doctora la Sorbona, al mando del José de Catura, un Diego García, todo un caballero, procurador, los persiguieron, los maltrataron y pusieron a los peores, Diana Salazar, Maldonado, con cuñada de Moreno, los peores, con tal de que se prestaran por su falta de moral y de capacidad a perseguir al corrido. Y destrozaron a la patria. Eso fue el 2018. Sí, el pueblo ecuatoriano tiene memoria frágil, pero no tan frágil tampoco. No. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque no es la primera vez que hay una consulta fraudulenta. Esto también ocurrió en 1998, cuando destituyen, en 1997, no recuerdo, yo estaba en Estados Unidos, en, cuando destituyen a Andalá Bucarán, eso fue un golpe de Estado, no nos engañemos. 44 congresistas en ese momento, liderados por el Partido Social Cristiano, que declararon loco un presidente, sí, que tenía 10%, como tiene el lazo de, de aceptación popular, pero sí, meses antes había sido electo en las urnas y había que buscar mecanismos constitucionales para sacarlo del cargo, pero un una, una desgracia. En ese momento no había los mecanismos que ahora sí existen con la Constitución de 2008. Entonces lo sacan, nombran un presidente interino que nunca existió en la Constitución ecuatoriana, no existe, era rompimiento de la Constitución del Estado de Derecho, era un golpe de Estado, nombra a un payaso como final Arco y llama a consulta popular para que todo el mundo apruebe las urnas. ¿no? Y de ahí, y por supuesto, en la, eh, en la pasión de la coyuntura, en el odio hacia Bucarán y en el rechazo a ese gobierno, la gente aprueba lo, lo intolerable, ¿no? porque podemos... Eh, Detestar a Dalabo Carán, como yo lo detesto, lo pueden querer, pero eso era un golpe de Estado. Como Ramiro Aguilar, ¿eh? más allá de afecto o desafecto, hay que ser honesto intelectualmente. Y lo que se le hizo a Dalabo Carán fue un golpe de Estado. Y era inadmisible aceptar un presidente interino. Pero, consulta popular, aprobó el pueblo en las urnas, usted ya todo es legal. No, todo, todo es mañoso. Están manipulando a la gente. Pero fue en el 98, 97. La consulta mañosa nuevamente, la nueva consulta mañosa fue 20 años después del gobierno, y el pueblo ecuatoriano no se acordaba de eso, porque desde ahí empezó la inestabilidad. De ahí se creyó que se podía votar presidente a cada rato y tuvimos 10 años de inestabilidad hasta que llegó la revolución ciudadana y ya se olvidaron. Sí que se olvida, porque la memoria es frágil, pero no tan frágil, pues tampoco. Nos quisieron, como dicen los jóvenes en Tucar, otra consulta mañosa en el 2023, tan solo menos de 5 años después de esa consulta que quebró el país, entonces la gente tenía la memoria muy fresca. Eso combínenlo, con un gobierno que es un fracaso total, que ha mentido tantas veces, la gente se dio cuenta que era tan solo una cortina de humo. y añadan que a estas alturas, muchos años nos estuvieron engañados, algunas del 2017, 2018, que cuando estábamos bien, que estábamos mal, y cuando estábamos mal, que estábamos bien pero ya, pues no se puede engañar cuatro o cinco años con la misma tontería Por la gente no es estúpida. entonces creo que fue un conjunto de factores que lograron crear una coyuntura para que la gente se dé cuenta que todo era una maniobra, que todo era una manipulación, que era nuevamente una maniobra seria, y respondió contundentemente con un no. Pese a las preguntas ganchas, ¿quiere a su mamá? ¿Quiere ser feliz? ¿Ya? Entonces la gente ya no olvidó la experiencia del 2018, porque es muy reciente. No la olvidemos nunca. Espero <ríe> que sea así, porque sí tenemos memoria frágil, pero tampoco tan frágil. Abusaron realmente de la buena fe del pueblo ecuatoriano. Allí el presidente Lazo ha señalado que esta consulta fue o sirvió, que no, bueno, que en el futuro del país no pasa por la consulta, lo ha reconocido, pero ha dicho que esta consulta pasó de ser en contra de la narcopolítica, de los narcotraficantes, a ser una consulta para escuchar al pueblo ecuatoriano. Ex presidente Correa, ¿qué decir frente a esas declaraciones? Y otra cosa más, usted decía hace un momento que hay que recuperar el poder en el 2025. ¿Qué expectativa hay de que eso se pueda conseguir? Y va a depender mucho del trabajo que ustedes logren hacer como organización política durante estos próximos dos o tres años. Y hay líneas rojas de las cuales ya no se vuelve Hay cosas que se lanzan y ya no se pueden recoger. Hoy ya no sabe qué hacer lazo. Está, como alguien decía, ese no es una revocatoria, es un mandato es, me prohibiste, ¿no?, democráticamente revocarte el mandato, porque impidieron en el Consejo eh, Nacional Electoral eh, que recojamos las firmas para revocarte el mandato. Pues aquí está mi respuesta, ¿no? Entonces, claramente es eh, un mensaje revocatorio de mandato para Lazo, si tuviera algo de esencia, anticiparía elecciones. Ya cumplió su sueño de ver su su retrato en el Salón Amarillo de Carondelet, no, que no siga destruyendo la patria. Hay cosas que no se pueden recoger. 48 horas decía que los que estábamos por el no éramos narcopolíticos. Se ha pasado diciendo eso los últimos meses. ¿Cómo, o sea, ¿cómo polarizó el país? ¿no? Perdiendo credibilidad Entre buenos y malos. Los buenos eran lo sí, los malos, los narcopolíticos, los traficantes de drogas, los mafiosos, éramos los que estábamos por el no. Resulta que la mayoría del pueblo que es mafioso, de acuerdo con lo que dice. Trata de recoger lo dicho. No lo va a poder recoger ¿no? el tipo... Ha tenido un comportamiento muy noble, demostrando su naturaleza humana. Hoy, derrotado, trata de arreglar las cosas, pero no las puede arreglar. Seguirá siendo noble, seguirá eh, todos sus insultos, sus agresiones a, a un pueblo que democráticamente tenía el derecho de elegir. Eh, no podrán ser borrados con su aparente arrepentimiento, que ni siquiera es real. Yo aprendí a conocer a Lazo estos últimos meses, su comportamiento político. Se le aseguro que ni siquiera es real. El tipo tan solo piensa en él y, y sus intereses. Sobre 2025, la sea antes. Porque si seguimos así en 2025, no tendremos patria. Esto no se arregla. Vamos, ahora sí, ya me dijeron no. Como me dijeron no, porque le, me decían sí, seguía con toda la destrucción. Los dijeron no. Reunámonos y ver cómo arreglamos esta desastre que nosotros mismos armamos. Eso se dice en Correa, porque hay que eliminar el Correa. Entonces, no se va a arreglar así. El problema son ellos. El problema. Son cinco o seis años de destrucción sistemática de gobiernos neoliberales corruptos que traicionaron a su pueblo. Y como dijo Lazo, no les importó destrozar la economía con tal de destrozar el correísmo. No destrozaron el correísmo, pero sí destrozaron la economía y la patria. Entonces el problema pasa por tener un nuevo gobierno. Usted ha dicho, Liceña, todo lo que, que aspira el pueblo ecuatoriano, remediar la pobreza, la, la, la falta de empleo, la inseguridad, la, la superar la violencia. Pero Eso no se puede hacer solamente en los gobiernos accionales. Algo pueden contribuir. Eso es básicamente el gobierno nacional. Y el gobierno nacional nefasto, ese fraude democrático, sigue ahí. El gobierno mentiroso, inepto. Entonces, cualquier solución nacional, no nos engañemos, créeme que quisiera decirle algo diferente, no nos engañemos, pasa por cambiar ese gobierno nefasto. Ojalá sea antes del 2025. ¿Cuál sería la salida institucional, presidente? ¿Cuál sería la salida Pero hay, institucional? Pero hay varias salidas institucionales, eso lo pusimos en la Constitución 2008, uh -huh. precisamente para evitar lo que había vivido el país. ¿Cuánto? Antes de mi gobierno, 2007, uh -huh. tuvimos siete presidentes, tres gobiernos, ninguno acabó su mandato. Y todos fueron defenestrados en forma bastante cuestionable, por lo menos. ¿No? En el caso de Bucarán, abiertamente inconstitucional. Para evitar esos rompimientos democráticos constitucionales, o estar al borde de la legalidad, se crearon en la Constitución del 2008 mecanismos constitucionales pacíficos, democráticos, para solucionar estos problemas. Revocatoria el mandato, para cual, lo cual hay que reír firma. Me parece el 12% del padrón electoral. Pero impidieron al comité que se armó para recoger la firma para revocar el mandato al lazo eh, la, los formularios. Uno de los argumentos fue, o sea, uno de los factores para revocar el mandato causales es el incumplimiento del plan de gobierno. No que un año, el argumento fue que en un año no se puede evaluar el plan de gobierno, que tiene cuatro años para cumplir. Entonces, con ese razonamiento nunca se va a revocar el mandato, porque hasta el último día podrá cumplir todo. Eso es falso. O sea, por ejemplo, Lazo dijo que en 100 días, en 100 minutos resolvía todos los problemas. Es claro que estaba incumpliendo su plan de gobierno, pero con esas trampas protegieron a Lazo, ¿no? Pero... Una salida es la revocatoria del mandato. Otra salida es la de más muerte cruzada, que no es una figura parlamentaria. No es otra cosa que anticipar elecciones, como pasa en España, como pasa en Italia, ¿no? eh, cuando por diferentes motivos, no muchas veces cuando se pierde la mayoría en el Parlamento. Eh, esa anticipación de elecciones puede ser llamada por el presidente, pero se anticipa de elecciones legislativas y presidenciales, pone su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano, o desde la Asamblea, con autorización de la Corte Nacional, pero se necesitan dos tercios. Eso fue bloqueado uh -huh. por el Partido Social Cristiano, aliado de Lazo. Entonces tenemos las salidas institucionales, constitucionales, democráticas y sobre todo pacíficas para remediar estos fraudes democráticos como Lazo. ¿Por qué fraude democrático? Porque ganó lleno de mentira. Entonces no se puede mentir para ganar. No se puede guardar tan, tan mal. No se puede ser tan indolente los motines en las cárceles, en la corrupción generalizada. Entonces, eh, se debe dar salidas democráticas. Es un madurar democráticamente. No han hecho creer que democracia es cada cuatro años las elecciones. Y tenemos que agu aguantar cualquier farsante como Lazo o como Moreno. Así sostuvieron a Moreno. Y lo que decíamos, muerte cruzada, a los que desestabilizaban. Los que desestabilizan son los fraudes democráticos. Ganar diciendo a los jóvenes que pueden estudiar lo que les la gana cuando les la gana y les garantizaron los cursos. Y te, en los cupos de la universidad, que noventa mil jóvenes sin cupos. Eso... Eso es lo que se estabiliza la democracia. Los que nos quitan la fe en la democracia los que rompe la confianza social y se hace un gravísimo daño a la sociedad. Y debemos tener mecanismos democráticos, constitucionales, pacíficos para resolver esos fraudes democráticos. Escúchenme, pueblo de Quito, de Pichincha, pueblo ecuatoriano. Democracia no es esperar cuatro años las elecciones. elección. Democracia que ustedes dan como mandante, los que ordenan un mandato, una orden, en las urnas, al mandatario que obedece. Y si ese mandatario fue un fraude, no nos engañó y no cumplió lo que había dicho abiertamente, no por motivo fuerza mayor tiene que irse a la casa, el que rompió la democracia es ese farsante y fíjense la doble moral la oligarquía, para defender a lazo cuando pedimos elecciones anticipadas reemplazo del gobierno y somos desestabilizadores cuando sacaron a Yunda de la alcaldía ahí sí estaba bien, porque no servía como alcalde porque no tenía el pedigrí que tenía Roda porque Roda fue más inútil que Yunda y nunca lo sacaron, usted ve hasta la doble moral democracia, mi mensaje final cierro con esto mi reproche. No es esperar cada cuatro años de elección. Democracia es que sea un mandato en las urnas y el mandatario debe cumplir ese mandato. Si no, pacífica, constitucional, democráticamente, tiene que irse a su casa. De acuerdo, a ver, en esa misma línea le planteo eh, esta inquietud que tiene que ver con un mensaje que nos dejó Ramiro Aguilar y algo que lo conversamos también con nuestros invitados de ayer. El, eh, la decisión del pueblo ecuatoriano de ratificar su confianza en los candidatos de la Revolución Ciudadana del correísmo como alguna gente lo llama acá, eh, tiene que ver, decían que hay una esperanza no de que hubo durante el gobierno de Correa eh, justicia social, hubo servicios que estaban eh, beneficiando a las clases más necesitadas, que había obra pública, eh, el Estado funcionaba en definitiva y que el voto de ayer de confianza a los candidatos de, de, de la revolución ciudadana tiene que ver con eso, con que otra vez... El, el país pueda retomar un cauce, ¿no? para eso tendrán que los prefectos, las prefectas, los alcaldes, alcaldesas de la revolución ciudadana que han sido elegidos, hacer lo que usted decía hace un momento, presidente, y ahí quizás eh, el mensaje este tiene que ir a o, o irá a, los, a, lo, a, sus, a sus prefectos y, y alcaldes, eh, a empezar a trabajar desde el día uno y empezar a cumplir con todo lo que ofrecieron en campaña, ¿Cómo van a trabajar ustedes, ya desde el, desde el ámbito nacional de la ARC, con todo el liderazgo que tiene Correa, que tiene Glass, que tienen todos quienes formaron parte del gobierno, con las personas que ahora se van a hacer cargo de los gobiernos locales? Como siempre lo hemos hecho, uh -huh. con alma, corazón y vida. Como lo hacíamos en la presidencia, 14 y horas diarias. ¿no? no me gusta trabajando incansablemente, porque si no te cansa trabajando, no hay ningún mérito. Trabajando cansablemente, pero trabajando día y noche por nuestra patria, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Y puede ser que hemos ganado por, por lo menos 50 municipios, más 9 prefecturas, por lo menos 60 gobiernos locales, alcaldías, uh -huh. eh, eh, prefecturas en contra de juntas parroquiales. Por supuesto que puede haber un traidor ahí, que caiga en la tentación del dinero, un corrupto. Pero ojalá que haya aprendido el pueblo ecuatoriano, que, que hay un corrupto, ¿no? Es un caso aislado. Y esta es la narrativa de que todos somos corruptos y esas tonterías. Y es prácticamente inevitable cuando tienes una victoria de esta dimensión. O cuando tienes 10 años de gobierno. Corrupción. Es que el gran cuñado eh, haya manejado las empresas públicas con un alto funcionario del Banco de Guayaquil, que ahora dicen que es torpe, falta de confianza, como era vicepresidente del Banco de Guayaquil, Hernán Lucas Entonces, eso es corrupción generalizada. Eso es corrupción institucionalizada. No cuando... Eh, eh, Tiene unas cuentas secretas en Panamá un Capaya con un sinvergüenza como Alebrao o eh, Odebrecht coime en 12 países eh, con cuentas en Andorra que el propio FBI dijo que sí no hubiese habido delación en el caso de Odebrecht hubiera tomado 100 años eh, descifrar, de descubrir de desenredar ese caso entonces eh, ¿cómo vamos a trabajar? como siempre con manos limpias honestidad mentes lúcidas, capacidad, ¿no? porque el voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño en América Latina como la mala fe, y corazones ardientes por la patria, es decir, con pasión, con entrega, con ganas realmente de cambiar las cosas. El presidente, eh, usted mencionaba las posibilidades de, que, de una salida democrática a la actual situación que ve el país, en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero es poco posible que el presidente Lazo tome esa decisión. Mientras eso ocurre, mientras lo piensa, o, o si finalmente decide terminar con su mandato, ¿qué debería ocurrir desde su experiencia como expresidente de la República? ¿Debería renovar su gabinete? Eh, ¿Debería, no sé si cambiar su, su política? Veo imposible porque esa es la política con la que ganó las elecciones. Eh, ¿Pero qué debería pasar o qué debería hacer para que la situación no sea tan catastrófica? Yo quisiera darle mejores noticias al pueblo ecuatoriano, pero estas alturas no pueden engañarme. De hecho, están cosechando lo que sembraron. Cuando, en el caso sobornos, ¿no? de sobornos, pusieron como prueba los decretos de emergencia. Es decir, poner decretar que está en emergencia la salud, porque los hospitales se me caían en pedazos. No recuerdo si era ese decreto de emergencia. O el sector, sectores estratégicos como hidroeléctricas, se nos caía en pedazos. El sistema eléctrico es una prueba de corrupción. Porque con eso se puede entregar eh, eh, contratos a dedo. Entonces, eh, eso es corrupción. ¿no? Nunca demostraba un contrato dado a cambio de dinero, pero... Se, eh, es, crean todo el contexto, ¿no? ¿Cómo han perseguido a los funcionarios públicos de mi gobierno? Hay gente que no tiene cinco años, seis años. Ustedes conocen mucha gente de ¿eh? eso. ¿No? Cinco, seis años trabajo por el pecado de haber pertenecido al gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero funcionarios de 600, 800 dólares los involucraron en el mal uso del avión presidencial. Cuatro o cinco años perseguidos por Contraloría por un miserable como ser Han tenido que gastar decenas de miles de dólares en abogados, vender su casa, a vender su carro. ¿Cómo dañaron la reputación de gente buena? Un procurador de lujo que ni siquiera es más cercano tal vez, al proceso social cristiano que nosotros, Diego García, pero un caballero, objetivo, ¿no? profesional. ¿Usted cree que después de esa persecución de tanta destrucción de honras, de tanta persecución de contraloría porque faltaba una coma, por el porque me miraste mal, de poner como prueba hasta discreto de emergencia, alguien se va a atrever a entrar al sector público o alguien capaz, honesto. Ustedes tienen graves problemas para encontrar gente, el gobierno de Lazo, cosechando lo que ellos mismos sembraron, y se rodean de mediocres, eh, que se prestan para todo, un zapato, un zapato de un, un, un incompetente, un inepto, uh -huh. Ordóñez, imagínense, un inepto completo, Verde Soto, secretario de anticorrupción, pues el tipo era el que quería aplazar las elecciones cuando creían que no lograban sacarme una sentencia antes de mi inscripción, ese nivel de deshonestidad llega y como se puede, por ser alfombra y lazo lo pusieron al secretario de anticorrupción esa es la gente que se va a prestar, gente de muy bajo nivel se están cosechando que se sem han destruido mucho, cosas físicas tangibles, carreteras, etc institucionalidad pero también un, es, esos intangibles que son los más importantes para el desarrollo esa, esa confianza mutua eh, esa es, ese, ese creer en nosotros mismos esa voluntad de servir, porque ahora todo el mundo tiene miedo de servir para después ser perseguido toda la vida. Y si no eres ladrón, tienes que perder hasta tu casa, tu carro, para, para defenderte. Entonces, yo creo que no tiene salida el gobernador de la zona, no nos engañemos. Uh -huh. Él ya, la, la historia sabrá juzgar con sus caprichos, sus vanidades, si quiere sostenerse uh, con dientes y uñas en el cargo. Yo creo que quedaría mucho mejor parado para la historia, si decentemente dice, bueno, entendemos el mensaje del pueblo ecuatoriano, democráticamente que se resuelva eso, que se anticipen elecciones. La otra salida es que la asamblea, con dos tercios, eh, llame a muerte cruzada. Y la otra salida es que permitan pues, reunir la firma para revocatoria del mandato. Por eso toma un tiempo, ¿no? Seis meses y ponería un año más o menos las elecciones. Y mientras tanto seguiría la destrucción de la patria. Pero yo no me engaño ya a estas alturas del partido. Un gobierno como el de Lazo no tiene solución y la tragedia nacional continuará mientras ese gobierno continúe ahí. A propósito de la segunda salida que usted plantea, presidente... Eh, que sería la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la constitución se lo intentó en junio y el, eh, el argumento del gobierno es que como ya se lo hizo en junio ya no se puede volver a intentar nuevamente aplicar el 130 quiero su lectura, entiendo, usted no, no, es, no es abogado pero entiende bastante bien estos asuntos eh, se puede o no aplicar el 130 y más allá de eso, para que eso se necesitan lo que usted decía, los dos tercios de la conformación de la asamblea con la salida de ayer de Nebot, que ha llamado además traidor a Lazo, que reconoce que fue un error haberlo respaldado y demás, que asume el costo de haberlo hecho perdiendo Guayaquil y Guayas, ¿podría configurarse ese escenario de tener los 92 votos en la asamblea? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad o no? Posibilidades hay, pero habría que preguntarle a Nebot, si esta vez lo van a proteger a este sinvergüenza de Lazo o no. En todo caso, la interpretación que da Lazo... Artículo 130 es totalmente equivocada ¿no? uh -huh. Este, por supuesto que se puede insistir en, en la anticipación de elecciones muerte cruzada, y las tantas jugarretas que hacen para mantenerse el cargo nuevamente, engañando. Entonces es más lo que se pierde que lo que se gana. Necesitamos políticos honestos. ¿Cuántas veces me amenazaron a mí con muerte cruzada? Y le digo, vamos bueno, a la muerte cruzada. O sea, sabíamos que le ganábamos, pero siempre era un riesgo, ¿no? Entonces, eh, protegerse de esa forma, ¿no? Engañando. No, ya no se puede, mintiendo. Sí, tal vez le da algunos meses más eh, de oxígeno, pero cada vez se hunde más, cada vez pierde más credibilidad. No es cierto. Por supuesto que se puede plantear de nuevo en la Asamblea la muerte cruzada. Expresidente, antes de que sé que tiene otro compromiso y tiene que salir unos minu en unos minutos, eh, pero yo quisiera que usted, tenemos muchos muchos mensajes de la gente que nos está siguiendo de diferentes puntos del país y del exterior, que quieren escuchar un saludo de su parte. Así es que para que luego no nos vayan a hacer un jalón de oreja a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, quieren un saludo de su parte. Hay muchísimas personas que se han conectado y que le piden saludos, presidente. Mi gran abrazo, mi pueblo, obviamente, después de tanta persecución, tanto sufrimiento, tanto dolor humano, usted sabe cómo sufre la familia se ha perdido la moralidad en la política nunca ha habido moralidad, pero hay ah, moralidad, porque hay gente incluso que no necesariamente nos odia ni nada pero que dice, así es la política de mantenerlo a correr afuera, somos sabidos comprando jueces, sacando una sentencia incluso sí, lo tenemos afuera ¿no? somos sabidos, y mi madre que se me muere en cualquier momento y mis hijos que adoran el y no pueden regresar eh, por la inseguridad, por todo eso no, no importa, no? así, nosotros somos sabidos, entonces eh ¿Por qué le decía esto? Ya se fue la idea, pero que, bueno, recibir este respaldo del pueblo ecuatoriano, por supuesto que, que, que reconforta el alma. No Han sido años muy duros en lo personal por mis compañeros uh -huh. y por el país. Sinceramente por el país. Cada vez que destruían algo, cocina de inducción, yacha, créanme que era una puñalada que nos metían en el corazón. Entonces, frente a este resultado del día de domingo, solo mis palabras de gratitud. ...también reflexionar... ...no volvamos a caer en las trampas... ...piensen sencillamente quienes siempre actuaron por el bien común... ...piensen en la inconsistencia... ...cómo pueden ser los corruptos con la más alta inversión pública... ...de la historia del país... ...ah, es que altos precios del petróleo... ...esté te tenido más altos precios del petróleo... ...y no hay un poste alumbrado público... ...es una cosa imposible... ...¿cómo pueden ser corruptos cuando... ...contrataban a esta empresa para buscar nuestras cuentas secretas ...y encontraban las de ellos... Pues? ...¿quién es corrupto para, eh, para no enriquecerse?... ...¿por dónde está nuestra riqueza?... Hay gente que dice, ¿cómo vive Correa? ¿Quién sabe cómo vivo? Eh, inventan tontería. Cualquiera, Cuando quieran los invito a, a que conozcan cómo vivo, hasta en casa retada, eh, en Bélix. Entonces, eh, ojalá que aprendamos la dura experiencia. No, no dejarnos engañar, que la pasión no nuble nuestra razón. Pero en todo caso, eh, esta es la reflexión que les dejo de largo plazo. Porque sí han sido cinco o seis años de destrucción, años perdidos para el desarrollo. Pero obviamente, frente al resultado del domingo, que el reconocimiento de que todo ha sido mentira, todo ha sido una persecución, mi gratitud infinita. Lo que les quiero dejar la reflexión es que con un poco más de espíritu crítico jamás pudo ocurrir, jamás debió ocurrir uh -huh. tanta destrucción. ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos en cuenta regresiva, siempre supe que era cuestión de tiempo, pero obviamente el tiempo no se recupera se, y son generaciones que se pierden para el desarrollo. En todo caso, mi gratitud infinita, mi compromiso infinito por ese inmenso respaldo recibido el día domingo, y tengan la certeza que como siempre, con toda nuestra alma, con toda nuestra pasión, con esas manos limpias, con la mente lúcida, con el corazón ardiente, trabajaremos desde cada rincón, desde cada gobierno seccional, y yo desde donde esté, día y noche por mi patria. Muchísimas gracias, expresidente, por habernos acompañado y por haber tenido sus reacciones. Muy amable, gracias por estar acá. Gracias Bien. a todos ustedes. A Quito, felicitaciones, sinceramente les digo. Han elegido tal vez el mejor alcalde de la historia. Pavel Escalidad 1, y va Paola un inmenso abrazo, una mujer que sufrió tanto a la que le boicotearon tanto su trabajo, la metieron presa le pusieron un brazalete Paola, mi abrazo gigantesco no sabes cómo te quiere también vamos Quito, vamos Pichincha, vamos Patria Querida Gracias, gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República por haber aceptado esta invitación eh, nosotros nos quedamos, ¿no? Tenemos unos minutitos más para, para poder conversar tenía que atender alguna gracias. otra gracias, entrevista <risa> alguna otra invitación para que no se atrase a la otra entrevista gracias Lisenia, gusto en verlos gracias tenía que atender algún, algún otro compromiso con medios, pero vas a tener la oportunidad de conversar tres minutitos de aquí con, con la señora licencia Espinel eh, conocer tus, eh, tus impresiones del resultado del, del domingo, cuéntame yo estoy satisfecha, te digo, sí. satisfecha con el resultado. Y en, en la jornada informativa que tuvimos, larguísima el domingo, uh -huh. sí tenía mi molestia por la forma como actuó el Consejo Nacional Electoral, que nos tenían, tenían esa incertidumbre en cuanto a la difusión de los resultados. Pero creo que la, lo que refleja ese resultado uh -huh. electoral es una especie de reivindicación uh -huh. de algunas organizaciones políticas y de reconocimiento.